Hola, me llamo Luis y he nacido con una cardiopatía congénita que ha sido operada varias veces durante mi niñez. Eh, al llegar a la edad adulta me incorporé como casi todos al mercado laboral, eh, soy geólogo y pude trabajar durante bastante tiempo con una, en una compañía constructora muy importante. Durante nueve años trabajé con ellos sin ningún problema, más que hago un poco de fatiga puntualmente pero con la crisis de la construcción nos despidieron a muchos y aquello coincidió con una, con una bajada de mis capacidades y un deterioro progresivo de mi estado de, de salud. Eh, esto ocasionó que al final los trabajos que encontré eran más precarios y más complicados y con más esfuerzo físico y más estresantes en aquella época y además mi deterioro físico fue, muy, fue bastante súbito y continuo. Al final acabé en una situación en que me despidieron porque no podía rendir y eso coincidió con un deterioro total que ocasionó que entrase en lista de trasplante de corazón. De acuerdo. Al final, a causa de mi, de mi incapacidad absoluta, se me concedió una pensión. Eh, ahora mismo estoy trasplantado de hace tres años y en estos momentos... Eh, no trabajo, sino que me dedico, al, me dedico al campo de lo que es el voluntariado en el aspecto del deporte. ¿de acuerdo? Estoy colaborando en un club de fútbol en el que llevo un poco la coordinación, de, la coordinación y estructura de lo que son los equipos y los jugadores y colaboro un poco en, el, en lo que es la metodología del, deportiva del club ya que a partir de después del trasplante he podido dedicarme a estudiar y me he enfocado hacia el tema del deporte y he estudiado un carnet de entrenador de fútbol y estoy y estoy muy muy implicado y la verdad es que estoy muy contento y muy satisfecho